Hello, ¿cómo estamos gente? Estamos aquí en la que viene haciendo un nuevo video. Exacto, el día de hoy es Skywars, pero no se puede regenerar. Exacto, dentro de las partidas hay un modificador que no nos permitirá regenerar vida. Espero que les encante este video, dejen su like, comenten, compartan y suscríbanse. No se les olvide también seguirme en todas las redes sociales y en el grupo de Discord que estaré un poco más activo por allá. Ahora sí, vamos con la primera partida y vamos a comenzar con este retazo. Bueno gente, para esta primera partida Decidí el mapa de Pac-Man, ya que está muy bonito Como ven, <ríe> está precioso Vamos aquí a votos vida y sin Regeneración, para hacerlo un poco más Difícil, no voy a usar manzanas de oro Ya que, pues va a ser uno muy fácil, ya que en este Server hay regeneración después de que tú metas Algo, eso la verdad es que no me gusta, antes me gustaba Más cuando era como más clean up, más one taps ¿no? en Skywars, pero pues bueno ¿no? Los servidores lo agregaron, yo creo que porque La gente se quejó bastante de que siempre los mataban De clean, vamos a empezar con esta partidilla Vamos a ver cómo lo podemos hacer, porque si se me hace muy fácil el reto Pero pues a la vez no, ¿no? Porque pues como les digo Eso ya no es problema mío Yo ya no puedo hacer esa clase de votos Porque pues no <risa> Ojalá poder votar eso, ¿no? Que, que no se te regenere después de matar Eso sí sería una puntada de madre Porque sí estaría muy cheto <risa> Vamos a intentar matar a este Como ven ahorita que lo matemos Me regenera full vida Y pues como que el reto o Se convierte en un poquillo más fácil, ¿no? Pero por ejemplo aquí me quito un cora Y en teoría no me tiene que regenerar Exacto, como ven no regenera <risa> Vamos a intentar matar a gente Ahorita que sí estamos bastante jodidos Pero pues bueno el chiste yo creo que va a ser sí o sí matar a alguien para regenerar la vida que perdimos Y yo creo que pues ya equiparnos pues va a ser un poco más sencillo la verdad Vamos a ver, vamos a matar a este también Ya que pues nos está bien, de parte va dos cuartos de armor <risa> No sé por qué va dos cuartos de armor, ¿dónde vas compañero? Ok, le di un perfecto rock. Por ejemplo, aquí esto sí va a estar un poco complicado con por ejemplo así Porque pues si lo dejamos vivir demasiado y no tenemos manzanas de oro y yo sí Nos pueden llegar a matar Entonces sí es un poco complicado, pero a la vez yo creo que tampoco... Una locura, vaya. O sea, una locura sería que nos matara a este, pero que uno que cambie de espada para sacarle más vida, ¿no? Obviamente, este va full diamante encantado. Vamos a ver si podemos matarlo. Sí, es complicado, ¿eh? Si, si alguien pega demasiado, pega mucho. Yo creo que sí va a estar muy complicado, ¿eh? Porque pues, sin más, ¿no? Sin más, te va a pegar bastante y pues vas a quedar con muy poca vida. Bueno, vamos acá. Estos dos quieren hacer team, supongo yo, o no sé. Este no se le espera. A ver, no se le espera. Ok, ese tipo está hackeadísimo, creo yo. Vamos a ver si este lo podemos matar por acá. Ok, este tipo está hackeadísimo. As fuck, la verdad. ¡Uy! <risa> bueno, no si estaba hackeado, pero metió hits muy raros, ¿no? Lo matamos a medio cura. O sea, sí está complicado, pero a la vez no tanto. No sé cómo decirlo. Va a estar sencilla la partida. Creo yo esta primera partida va a ser un poco más sencilla. Si no es que este tipo nos quita un montón de vida de caída. Porque también de caída nos podemos estar muriendo, ¿eh? Ya que él se puede chuguear manzanador y nosotros no. A ver, es que el otro... ¡Ay, no! Misión el sándwich. Misión del sándwich corre runny, corre, Ok, ok, ok Sí, sí está complicado el reto Sí está muy complicado el reto Porque, ok, si nos juega con arco estamos más que en la mierda Pero se cluchea, yo creo que es cluchable ¿eh? Está 20 coras Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok Morimos ¡Uy! <risa> ¡Qué ¡What the fuck! Bueno, gente, aquí la primera partida ganada Vamos a la segunda bueno gente, estamos aquí en la segunda partida En el mapa de corazón, votamos votos Y sin regeneración Este mapa está bastante bueno, diría yo Para Skywars está bueno, ¿no? Para Skywars está Gucci, Gucci Prada de todo un poco Vamos a ver qué podemos hacer <risa> Aquí agarramos esto, aquí agarramos aquello y tiramos las manzanillas, obviamente, ¿no? Para que sea un poquillo menos tedioso y más y menos fácil, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Más difícil, vaya que nos hablar, la puta madre. Vamos a ver, qué hacemos un puente, nos caemos, aunque eso nos quite corazones. Vamos a ver si, si este tipo tiene cabeza sí que tiene cabeza Hacemos otro puentecillo, por acá vamos, matamos a ese también. Y ahora vamos a ver, mientras este tipo no se muera o se desconecte, porque luego si se desconectan, pues no te cuentan a kill y te bajan vida. Pero de momento no, de momento vamos bien, estamos a full vida, casi no nos mata, casi nos mata y lo matamos Dios, casi nos mata, eh Nos ponemos este casco de diamante, que ahí lo viene en el inventario Y no tenemos otra cosa, vale, acá está lo que queda Cada quedan gente, pero acá hay un full diamante Que queda, que no me, no me da mucha gracia La verdad, no me da mucha gracia Porque nos puede llevar a matar, aunque no usa mucho La caña, y tampoco sabe poner Lavas, yo creo que sí se muere, eh, yo creo que sí lo matamos Eh, si no lo matamos Como que va a ser muy F, ay o, no me, o sea, si me han robado kills, ¿no? Me robaron una y me quedé como a cinco coras Pero no importa ¡Uy! ¡Qué reacción! Ok, nos queda este Alex y dos más Ok, el Alex la guiado, ¿no? Perfecto, perfecto, estupendo, ¿no? Vale, se muere, perfecto Nos cuenta la kill, por favor, dime que sí ¿Y dónde quedan los otros que, que están? Yo supongo que por aquí porque... Si no, no tiene sentido, ¿no? Sí, mira, ahí hay uno <risa> Ya se haya subido ¡No! Ok, ese creo que sí se puede llegar a salvar, ¿eh? Ese yo creo que sí se puede llegar a salvar No, nos queda este Y la vamos a tratar de matar con el arco Y ganamos la segunda partida, la verdad ¿eh? A ver, si no lo mato, puede llegar a subir Pero no creo que me mate igualmente, ¿eh? ¡Bum! Muertísimo, bros Ganamos la segunda partida Y es que es muy fácil este reto O sea, es que es bastante fácil, la verdad La vergüenza. Vale, gente, tercera y última partida Sin regeneración en el mapa de Nesquik, ¿No? Este es, vamos a hacer un poquito más complicado y vamos a botar Basic Chest, ¿no? Para que pues podamos dropear un poco más rápido. <risa> no sé si esto.. No, votaron normal. Bueno, quedó normal. <risa> oh. Por favor, muerte Uy, what the fuck Qué susto Maldito Stevie, tonto Ok, voltear a lo normal Pues bueno No podemos overpostear canjeos Porque si no después Se enojan conmigo <ríe> Se enojan los demás streamers conmigo A ver, vamos a ver Vamos a ver Aquí, por acá esto Por acá aquello Esta isla ya está completamente rushada El que nos queda es la de acá Con un Stevie Y yo creo que podemos matar a este Stevie fácil, eh <ríe> Esperamos que lo podemos matar fácil, porque si no, no quiero que se me complico que se desconecte la gente, porque... Es que si se desconectan sí te joden bastante, porque no le cuentan la kill. ¡Ay! Ok, buena la, buenísima lava, loco, buenísima lava, si no dropeaba yo, ¿eh? Buenísima lava. Soy muy bueno con las lavas, soy muy diestro, la verdad. Es que eso está muy cheto. Aquí okay, por, por aquí un pequeño brizzly fast bridge, lo que sea. ¡Ay, no digas mamada, Rooney! <risa> ¡Me caí! bueno, no vamos a clinear, porque si no, te les digo que va a ser un poco más fácil. Ahora ¿no? clineamos. Ok, ok. Ya a menos tres horas, hermano. Lo siento. si no acabaste este de lootear. Lo siento. Pero es que yo también necesito vida. Y necesito corazones, ¿no? Pues yo les digo que es fácil y sencillo. Pero pues no me creen, ¿no? Este reto es fácil. Ya vamos a ganarlo. ¿no? El chiste de hacer retos fáciles y ganar todos. O la mayoría, ¿no? Con unos renders un poquillo bonitos. Shorem. Shorem. Y vimos ahí dos. Vamos a ver si podemos acá subir con un Brizzly. Uno es que no sabes hacer puentes, Si sí, no... Ok, creo que esto está ganado, ¿no? Yo creo que esto está ganado Pero pues quién sabe A ver si lo podemos dejar para Porque dura un poco más la pelea Porque si no... Bueno gente, ganamos la última partida De este reto muy fácil, la verdad Esperamos después conseguir uno más difícil Si quieren, déjenme retos para que yo los cumpla Vamos a despedir este video Y bueno gente, espero que les haya encantado La verdad fue un reto bastante fácil, bastante sencillo Entonces si quieren que haga retos un poquito más difíciles Déjenmelo saber Y si obviamente los puedo hacer con los modificadores que hay en partida Estaría mucho mejor, ¿no? Porque hay uno de sopas, que ese podría ser interesante Y otros más que me he guardado, ¿no? Ahora sí, nos vemos, chat, chat, como si estuviera en directo